Bienvenidos al módulo de análisis de circuitos mediante series de Fourier. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. En este módulo vamos a utilizar la serie de Fourier para el análisis de circuitos eléctricos, que son alimentados con formas de ondas periódicas no sinusoidales. Comencemos. El objetivo de este módulo es aplicar la serie de Fourier como una alternativa de solución en régimen permanente a los circuitos eléctricos. Vamos a ver las funciones de mérito que nos permiten evaluar la calidad de la conversión de energía, tanto en corriente alterna como corriente continua. Y vamos a comprender los conceptos de potencia activa, reactiva y aparente, cuando son utilizados en circuitos que no son alimentados con forma de onda sinusoidal. Para eso, este módulo está dividido en tres temas. En el primero, conoceremos la serie de Fourier, sus características, principales formas de representación binomial, compleja, y utilizaremos la transformada rápida de Fourier, como una alternativa para encontrar la serie de Fourier en formas de onda que no son fácilmente descritas en el tiempo. Hablaremos de las principales características de una función valor medio, valor efectivo y veremos las funciones de mérito como son el THD o la extorsión armónica total y el factor de rizado. Finalmente, veremos en el tema 3 los conceptos, o ampliaremos los conceptos de potencia activa, reactiva y aparente, para sistemas no sinusoidales. Conoceremos lo que es la potencia de distorsión, que si bien es un tema que actualmente está cayendo en desuso, todavía hay autores y distintos equipos que nos permiten trabajar con ello. Sin más preámbulo, comencemos con el desarrollo de este módulo. Gracias por su atención.